31 primera Feria Internacional del Libro, La Habana, Cuba, 2023. Pues, bueno, esta zona de arte tiene que hablar de libros y de literatura. Hoy con nosotros se encuentra Marcos Rodríguez, el comunicador de la editorial, gente nuevo. Un placer estar aquí. Oye, el placer es mío. Por aquí están músicos, actores, y hay veces que tenemos la literatura un poco... Eh, claro, para el otro lado, y no puede ser que al final la literatura es parte de la cultura de este país. Yo te agradezco mucho el espacio y... Que los amigos que nos acompañen por lo disfruten. Bueno, Michael, antes de empezar esta conversación, me decías que, que además de las editoriales que van a presentar este año Entenueva, de las novedades editoriales, tienen también un espacio que, es, que son los que organizan este espacio dentro de la feria. ¿Puedes contar un poco de la programación que va a tener? Sí, es muy sencillo: Entenueva tiene dos espacios básicos: tiene un stand en el cual Incluirá la librería El Cochero Azul, que es el nombre de la librería de la propia editorial, que tiene su sede en el Vedado. Un stand donde exhibición solamente, donde se mostrarán libros significativos publicados durante 55 años, que es la edad que tiene. La editorial los cumplió el año pasado. No se pudo hacer mucho por temas de pandemia todavía, entonces decidimos... Que nuestra les rindiera tributo a todos esos autores, editores, ilustradores, diseñadores que han estado trabajando con nosotros durante 55 años. Y aparte de eso, en la misma bóveda, que las bóvedas de la cabaña son grandes, vamos a ofrecer espacio a otros proyectos vinculados con el universo infantil, adolescente y juvenil. Esos proyectos son el proyecto de cultura japonesa que tradicionalmente en Suma tiene un cosplay en estos días. Sí, hay muchas ayudas, Ya está haciendo bien. promoción de lo que va a presentar el proyecto también de, centrado en la cultura nipona, Freak Zone, el proyecto Ágamo que se encarga de artesanía artística, de producir artesanía artística. Y el proyecto Chando Hugo, que es un, un proyecto que lleva a un grupo de jóvenes cubanos, escritores, ilustradores, aficionados, lectores, que promocionan la cultura steampunk en Cuba. La cultura steampunk es una rama de la ciencia ficción que se centra en la tecnología de la locomotora de vapor. Y el proyecto Ecopete que es un proyecto que pudiéramos llamar alternativo, pero que produce material didáctico encaminado principalmente a niños en edades primarias. Eso en el stand. Al lado del stand, bien cerquitica, bien cerquitica, estará entonces la sala Dora Alonso, que es la sala de presentaciones de.. Eh, todos los libros para niños, adolescentes, jóvenes, de todas las editoriales del país, incluyendo el sistema de ediciones territoriales, que quieran mostrarlo, presentarlo en la Feria de Libros y establecer entonces intercambios con los autores, que conozcan a los diseñadores, con los administradores, a las personas que están detrás de, de la gestión de los sea, libros. ¿El público puede un... Totalmente, no solamente eso. Además, en la sala de Don Alonso, de lunes a viernes tendremos un amplio número de actividades culturales, actividades artísticas. Ya hay varias compañías que han confirmado la presencia, está la Cueronita, está la compañía de los Mágicos, está Michael Chávez y el títere Federico, estará Alexis Díaz Pimienta con su célebre chamaquil, porque sí, la casa... De, de hecho, la propia vicepresidenta del Instituto decía de que la feria del libro era más que una feria de la literatura como tal, sino era una fiesta de las artes. Claro, es que detrás de la, de la producción de un libro hay muchas personas, o sea, un libro es hijo de muchas personas. Yo mismo soy autor, yo escribo libros, pero después viene el ilustrador, el diseñador, el diagramador, el librero, el comercial, la persona que actúa de puente entre nosotros y el lector. Y el lector, o sea, las Feria de Libros se hacen para lectores, o sea, la presencia de los lectores y por eso estamos invitando, por eso te agradezco tanto el espacio para visibilizar y hacer mucho más pública esa invitación. Todos los niños, adolescentes, jóvenes y no tan jóvenes que quieran, mantenerse actualizado en materia editorial, de qué es lo que está haciendo gente nueva, acérquese a nuestra bóveda y de qué se está haciendo en Cuba en materia de literatura para niños y jóvenes, acérquese entonces a la sala de la Luz, donde tendrán literatura y también tendrán actividades culturales a cargo de importantes compañías que los fines de semana trabajarán entonces en la sala Nicolás Guillén, que tiene más condiciones, es mucho más espaciosa, tiene climatización, o sea para que los chicos entonces se sientan mucho mejor. Ayer nos dijeron, por ejemplo, que los pioneros exploradores que siempre nos acompañan en todas las ferias del Libro van a estar frente, con frente a nosotros. Así que nada, ese es el rinconcito de la literatura para niños, adolescentes y jóvenes. Jóvenes que estén entre 12 y 120 años, que quieran disfrutar de un rato agradable en la Feria del Libro, pues entonces que se muevan para allá, para las 13K y 14K, que ahí estaremos. De hecho, una de las actividades programadas es el próximo 14 de febrero, la presentación de Chamaquil y de la nueva edición. Efectivamente, el problema es que la casa Editora Abril hizo una reedición de toda la serie de Chamaquil. Alexis Díaz Pimienta, pues, tendrá a participar en la, en la presentación. No es un libro que publique gente nueva, pero bueno, como no estamos es en la gremia, igual pasa por nosotros la propuesta. Ediciones la luz, por ejemplo, tendrá un encuentro muy interesante con un conjunto de cortometrajes de animación que están haciendo en Olguín a partir de cuentos publicados por la editorial. Esa es una estrategia, se presentará en el pabellón Cuba el día 12, en la sala Alfredo de Bar, y lo sé porque me toca presentarlo a mí, y también se presentará en la sala, en la sala Nicolás Pía. En el caso de en la sala Dora Alonso. En el caso de Dora Alonso, la presentación estará a cargo de Lisset Prego. Y es muy interesante porque de pronto un método que hay para acercar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a la literatura, es justamente el cine. Vale. Nuestros jóvenes están muy permeados por la cultura audiovisual. Muchas veces no leen el libro y esperan a que la película salga para ver la versión cinematográfica. Entonces la luz ha encontrado espacios de socialización de la lectura, al, pudiéramos llamar no tradicionales. Usualmente el libro se socializa hablando de tú a tú. Léete este libro que es interesante, que te puede gustar y yo te explico por qué. Pero el cine, la radio, los audiolibros son también estrategias para acercar a los lectores a la buena literatura, que a fin de cuentas de eso se trata la Feria del Libro, de llevar la literatura a todo el mundo y que todo el mundo tenga acceso a ella. Y además que los jóvenes y los niños tengan su espacio, porque a veces la literatura... Pero hoy en los niños no están a lo mejor comercial o no se ve de la misma manera. O no se consume quizás de la misma manera. Ese es un punto interesante. Muchas veces obviamos la literatura para niños y jóvenes. Y hay que tener en cuenta una cosa. Es muy difícil sembrar el gusto por la lectura en una persona adulta. Es difícil que uno logre que una persona de 40 años le, le agarre el gusto a leer. El gusto para la lectura. Se, se fomenta en edades bien tempranas, específicamente en edades o sea, en, en grados primarios. Ese es el momento en el que uno tiene que accionar sobre el joven, sobre el que será un futuro lector. Eh, por eso es que la literatura para niños jóvenes no es tan importante, porque contribuye a la formación de los futuros, futuros lector. El niño que lea hoy, con toda probabilidad, será un, libro, un, un adulto que leerá, en el mañana. Por eso es que es tan importante todo lo que podamos hacer que nos ayuda a formar a los lectores que tendrán el mañana. No, incluso de edad mucho más pequeña, porque al menos ah, mi bebé tiene un año y nueve meses y desde que es pequeño yo le leo cosas para que él entienda un poco lo que es este mundo de la literatura. Aunque quizás no entienda de la misma manera que un niño de tres años. No, obviamente. pero, por ejemplo, mira, en ese caso lo ideal es un álbum ilustrado. O sea, el niño lo entiende, por supuesto, pero, pero se familiariza con el libro como objeto. O sea, con el libro como artefacto y va a ver el libro ilustrado y las ilustraciones le van a llamar la atención y se van a, preguntar eso. Se van a empezar a preguntar bueno, ¿y esto ¿qué cosa es que tiene mamá en la mano? y va convirtiendo el libro como objeto en algo familiar y ya eso es un paso de avance, si el niño empieza a identificarse desde tempranito con el libro con el álbum ilustrado, que es lo ideal que usualmente tiene muchas ilustraciones, muchas imágenes ah, son coloridas, el niño se siente atraído pues también es un paso significativo eh, también la lectura es algo Los muchachos no le hacen caso a lo que dicen hacen los padres A lo que dicen los padres Los muchachos hacen lo que los padres hacen Y si en un medio familiar Los padres apuestan por la lectura Es muy probable que los niños también se interesen Hacia la lectura Porque los niños al final terminan imitando lo que los padres hacen eh, Gente nueva, por ejemplo, es una editorial que ha insistido mucho En propuestas literarias familiares o sea, hay libros eh, que son, pudiéramos decir, los grandes éxitos de, de la gente, ¿no? La Edad de Oro, El Principito, Foros Viejos, El Cochero Azul, eh, Había Una Vez del Niño Almendro, que es un clásico. clásico. Nosotros crecimos cuando niños leyendo, nuestros hijos crecen leyendo de una vez. Y eso también, también hay otras propuestas más contemporáneas, encaminadas a fomentar la lectura como una práctica familiar cotidiana. Sé que vivimos en un mundo vertiginoso, que a veces es difícil encontrar el tiempo, pero 15, 20, media hora que le dediquemos diario antes de dormir a la lectura para que nuestros niños y adolescentes se familiaricen con ella, a la larga trae consecuencias muy beneficiosas para la familia y para los lectores. Claro, es un mundo de los teléfonos celulares, la tecnología, las tablas, las computadoras son los que ahora mismo están listando. Lo que me, lo el comportamiento, pequeño. en ese sentido, yo comparto la idea de que promovamos más la literatura en, en formatos digitales. Ayer, de nueva ya cerró el catálogo de publicaciones digitales que se va a poner a consideración de los lectores en esta feria. Tendremos en la librería El Conchero Azul un rinconcito para comercializar libros en formato PDF y e-book. Incluso hemos conversado con algunos autores que tienen libros en editorial que están esperando su turno en el poligráfico y les decimos oye, ¿te interesaría que antes de que el libro salga de poligráfico y se haga una presentación, tu, tu, tu, tu propuesta esté siendo comercializada en formato digital? Así ah, no hay ningún problema. En ese caso está, por ejemplo, el reconocido autor originero Rubén Rodríguez. Él tiene con nosotros en la colección Aventuras una novela de fantasía ética que se llama El reino de la alegría. Ya la novela está a punto de ser impresa. Sin embargo, Rubén es un autor muy conocido, es muy demandado por los hombres, eh, muy reconocido también. Y le preguntamos, a Rubén, ¿tú quisieras que antes de que el libro salga impreso y se presente, comercialicemos? Sí, sí, no hay ningún problema. Incluye en el catálogo. Siempre es bueno tener en cuenta la opinión de los autores, porque fin de cuesta para ellos se trabaja también, ¿no? Eso sí, es trabajo. Y además que el mundo entero va en ese camino Y Cuba no puede estar alejada del formato digital De los libros, la comercialización de los libros digitales Yo pienso que es inter... siempre es útil Tener en un dispositivo electrónico Un libro humano En la cola del agro Mientras esperamos la guagua Mientras hacemos colas en el banco Mientras hacemos trámites Que a veces son un poquito engorrosos y se demoran Pues ese es el momento ideal para uno sacar el, el Pero, tar... creo para... que el libro físico no va a morir generar esa sensación de hablar de un libro nuevo, todo eso lo tenemos muy dentro como, como lectores que nos hemos formado con eso de tener un libro, de leerlo pero las nuevas tecnologías están ahí y hay que aprovecharlas, no podemos dejarlas a un lado efectivamente, pueden ser muy positivas eh, a la hora incluso de investigar, de acumular información eh, y además porque realmente... Los muchachos se pasan casi el día entero con celulares y con tablets en la mano, o laptop, o con... Y como decía mi profesora Luz Medino, vivimos, nos enfrentamos a la generación de la pantalla. Cada día nuestros niños o adolescentes jóvenes pasan más tiempo frente a una pantalla. Esa pantalla puede ser la de un celular, la de un tablet, la del televisor, la de una laptop. Bueno, pues utilizamos esa pantalla también para hacer promoción de lectura y para hacer propuestas interesantes. Yo pienso que es muy importante también tener en cuenta... ¿Qué es lo que el lector quiere leer? La Feria del Libro, por ejemplo, es un espacio ideal para hacer pequeñas investigaciones de campo, para observar qué es lo que los jóvenes quieren leer o preguntar. ¿Qué ustedes quieren leer? Y una vez el joven detectamos el gusto. Yo quiero leer novelas de amor. Lo, lo mío es la literatura de aventura. Lo mío es la literatura de terror. Lo mío es la literatura fantástica. A mí me gusta el drama, Perfecto. Ofrecerles buena literatura. No se trata de ofrecerles solamente libros entre libros y buena literatura hay una diferencia, escoger dentro de lo que el lector quiere leer qué es lo mejor que pudiera leer y en eso el ojo crítico es importante y la mediación de lectura también es importante, pero tenemos que trabajar tanto con nuestros lectores. Si sí, es que muchas veces que las editoriales ocupan, el se lanzan por una apuesta que a lo mejor ni se vende, porque no es comercial, porque no es lo que le interesa a los... Lo, al público y entonces eh, a partir de la situación compleja que atraviesa el país con los editoriales que es una situación bien difícil, conocida, o sea, claro, tenemos difícil que aprovechar que de, de, de cosas, los recursos que los tenemos recursos, o sea, y destinar lo que, lo que verdaderamente se vale. Es. Eso está claro. Ahora, no es solamente publicar por publicar. Claro, claro. No, no podemos decantarnos solamente por el valor comercial y la calidad. Tenemos que ofrecer literatura que sea consumible, que el lector quiera leer. ¿Tú quieres leer literatura de terror? Perfecto. Tienes que leerte Drácula, Drácula Stoker. O tienes, tenemos que publicar en Cuba ya, reeditar a Lovecraft, el padre del terror, del horror cósmico. O tenemos que hacer antologías, como las ha hecho Alberto Agarrates para gente nueva, de cuentos clásicos de terror o para letra, arte y literatura. No hace mucho hizo una antología, Mundo extraordinario, que debería volverse a imprimir, o al menos en formato digital comercializarla, porque es, tiene mucha demanda y es una antología de lujo. O sea, detectar el gusto y que nuestras editoriales, a partir de los recursos que tienen, que sabemos que son escasos, eso es lo que, las personas que vivimos en el mundo editorial, nos enfrentamos Mira, a pero, eso y nos... Todos los días. No, incluso en ocasiones a nivel internacional. Los eh, insumos para producir libros escasean, incluso a nivel internacional. Entonces, apostar por eh, buenas alternativas, buenas propuestas para esos lectores, y eso tiene que estar respaldado además por una campaña de promoción. Hay que acercar el libro a los lectores. No podemos seguir esperando a que el lector vaya en busca del libro. No podemos imprimir, hacer una tirada de un libro que hemos seleccionado, que es interesante, que va a gustar, que tiene calidad literaria, y limitarnos a dejarlo en la librería. Hay que sacar ese libro de la librería y buscar al lector allí donde esté. Están secundaria, preuniversitario, eh, grupos en WhatsApp grupos en Instagram, publicaciones en Instagram, los jóvenes se van mucho a las redes sociales, específicamente a Instagram, ya Facebook está quedando casi que para los viejos, los jóvenes van más a Instagram, Telegram, Telegram o sea, acercar el libro al lector, que el lector sepa que se escribe para ellos, que se escribe pensando en ellos y que se publica pensando en ellos y preguntar, preguntar. Escuchar, es imprescindible escuchar, y eso nos permitirá entonces hacer un uso mucho más efectivo de los recursos que tenemos. Bueno, Omar, muchas gracias por, por esta práctica. No solamente hemos es que a hablado a de gente nueva, ojalá y esta serie de libros para seguir promoviendo la literatura y los libros en Cuba. Cuba ustedes si quieren saber todo lo que pasa en esta 31 primera experiencia del libro pueden acceder a Cuba Debate y vamos a estar informándoles de todos los paneles las presentaciones de libros que van a estar ocurriendo también tendremos en nuestro espacio libros libres que podrá descargar en, en formatos para que usted pueda leer desde sus móviles y bueno y también acorde a esto que estábamos hablando de, del libro digital y del audio que está teniendo en Cuba. Nos vemos la próxima semana aquí en Zona de Arte.